Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal hoy los he invitado una vez más acá a la sala de mi casa para conversar con ustedes y darles respuesta a las preguntas que me estuvieron haciendo por Instagram les dije que iba a grabar este video y que me hicieran las preguntas que quisieran y se las iba a responder, así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con este video que me hicieron un montón de preguntas querían saber cosas sobre mí, así que vamos a comenzar me preguntan ¿Irías a vivir fuera de Austria? Que si me de Austria um, Yo creo que sí eh, Sí me veo viviendo en otro país por un tiempo Creo que eh, me gustaría seguir acá Ir a otro país dos años tal vez o uno Y regresar Por ejemplo, me llama mucho la atención vivir en España e incluso de viejita Tal vez eh, junto a una playa Así, no sé, en Grecia me encantaría O en Italia junto a la playa Algo tranquilo, seguro Que tengas todo el desarrollo de Europa Y a la vez playa y buen clima Pero bueno, esos son planes al futuro eh, Por ahora estoy muy feliz en Austria Porque me está yendo bastante bien Y bueno, estoy aprovechando las oportunidades Otra de las preguntas que me hicieron ¿Lugar favorito en Austria para vivir? Viena o sea, yo he conocido no tanto, pero sí he conocido como las ciudades más grandes de Austria, aparte de Viena y eso, y Viena. O sea, a mí me encantan las ciudades. De hecho, yo me mudé de mi ciudad pequeñita a Caracas porque yo quería vivir en Caracas. Y yo amo las ciudades grandes. Viena no es tan grande en comparación con Madrid y otras ciudades de otros países. Pero sin lugar a duda, si vas a vivir en Austria, te recomiendo Viena porque es donde está todo. Y eso que aquí falta un montón de cosas. Imagínate vivir en un pueblo. No sé, no es lo mío. Eh, qué tan difícil es conseguir trabajo con poco alemán y teniendo la tarjeta roja blanca roja plus si tienes la tarjeta roja blanca roja plus tienes libre acceso al mercado laboral y eh, ya ahí tendrías sí, puedes trabajar lo que quieras y si no sabes alemán no, es difícil pero no es tan difícil si estás dispuesta a hacer cualquier tipo de trabajo porque trabajos profesionales en español, por ejemplo, queda mucho más difícil conseguir, pero a lo mejor si sí estás dispuesta a cuidar niños, limpiar casas, eh, trabajar en restaurantes, entonces mesonero, aunque tengas un título universitario en tu país, entonces es más posible que consigas, porque si hay lugares en donde si no tienes mucho, mucho contacto con el público, puedes conseguir un trabajo. Bueno, veo que me hicieron también preguntas en general, no solo de mí. Eh, vamos a ver otra pregunta. Pierdas la visa si te divorcias de un austriaco? Sí, en teoría sí, todo depende de cuánto tiempo pases con esa persona austriaca, hay un mínimo como que de dos años que hayan vivido juntos, hay que ver el caso en específico, pero eh, sí, tú tienes que vivir con la persona austriaca, nos pasó eh, en el bufete de abogados donde yo trabajo, estuvimos un cliente el mes pasado que se casó como en abril y en septiembre se divorció y... Eh, después dos años después fue que le llegó la notificación de que él estaba ilegal en austria desde esa vez que se divorció porque no se habían dado cuenta entonces se dieron cuenta tarde y la verdad es que austria sí pena mucho eso porque tu visa es para vivir con esa persona y si tú ya no vives y estás casada con esa persona entonces ya tu visa no es para lo que te la dieron si ¿Sí me explico eh, ¿Cómo hacer declaración de la renta? ¿Eso lo puedes hacer con un asesor de impuestos. Depende de tu situación, si eres empresario, si eres trabajador eh, Sí, un asesor de impuesto en Alemania sería un verata, Puedes buscar y él te ayudaría ¿Hay asesores? Sí, hay asesores ¿Cómo son los turcos en Austria? ¿Son una comunidad problemática o amables? Leí la pregunta tal cual, me la, explica, me la escribieron, ¿ok? No, no es como yo la plantearía eh, en realidad en este tema de, de las personas de, de esos países yo estudié alemán con muchísimos de ellos, en la universidad también el máster, y son personas o sea, súper alegres siento yo que son eh, les gusta mucho hacer fiestas siempre están como de buen ánimo activos, que hay por ahí y yo hice muchas amistades eh, turcas, y bueno, en Venezuela había muchísimos turcos, y siempre he tenido amigos turcos, así que yo eh, considero que son personas muy bien, eh, como todos siempre hay sus excepciones, pero en general hay muchas personas de ellos que vienen aquí a aprovechar las oportunidades, abren negocios, o sea, ellos tienen dominado toda Viena, toda usted, tienen muchísimos negocios, entonces creo que de eso deberíamos aprender todos, eh, sí, a echarle para adelante y, y darle. Sí, ¿qué, ¿qué tal es la vida? No tuviera ya va, que no entiendo. ¿Qué tal es la vida tuya en Viena. Ok, mi vida en Viena actualmente está muy bien. Eh, eh, estoy trabajando en las dos áreas que me especialicé, que, que estudié y me siento muy feliz por eso. Eh, siempre vivo con el miedito obviamente de volver atrás, de que pierdo uno los trabajos o que ya no me vaya tan bien. Eh, pero bueno, yo creo que todo lo dejo en manos de Dios Yo estoy haciendo lo mejor que puedo Y estoy dándole eh, Actualmente trabajo en una embajada Y en un bufete de abogados En donde asesoro legalmente a personas de Latinoamérica Que desean venir a Austria O que ya están en Austria Y desean asesoría en español eh, En eso estoy especializada Y en la embajada eh, Estoy en el área internacional eh, Para una embajada latina Así que bueno, esa es mi realidad ahorita En el 2023 no sé qué va a ser en verano, eh, a finales del año, no lo sé, pero esa es mi realidad al momento de este video. ¿Cómo? Ajá. sitios web para buscar empleos. Sitios web, yo les recomiendo que se abran LinkedIn, se abran su perfil y eso lo pongan tuning, Pero tuning, tuning, tuning. Eso lo pongan hermoso, perfecto, una buena foto perfil, por favor. Toda su descripción, hagan su, si quieren buscar trabajo en Europa, su perfil en inglés, obviamente. Y apliquen Por LinkedIn hay muchísimos trabajos Siempre en Austria lo usan mucho Publican ahí los trabajos Así que los que quieren vivir en Austria y trabajar Estén atentos por ahí También hay una plataforma que se llama Hockeyfy pero eso es un app, no sé si funciona en Latinoamérica, pero acá en Austria está. Y ahí las empresas buscan, tú haces tu perfil, es como un Facebook. Haces tu perfil, las empresas te absorben o tú les escribes a ellos. Entonces está súper chévere. También pueden buscar en Billhaven. se escribe W-I-L-L-A... No, w i l l h a b a t e n Wilhaven en español. Y ahí está la opción de jobs, y también ahí publican muchos. Otra es en eh, Jobs suchen en Viena, o sea, sería búsqueda de trabajo en Viena, eh, en Facebook, la, los grupos de Facebook. Ahí publican muchísimo también, les recomiendo. Eh, instituciones que recomiendes para acreditar el alemán o el inglés. Eh, un, si van a trabajar o a estudiar necesitan el TOEFL y todos esos certificados internacionales, ya eh, tienen que buscar una institución, ¿no? Si son, si es para estudiar el alemán, yo recomiendo el, el Deutsche Academy, que yo he trabajado con ellos, eh, ellos han sido parte patrocinantes de este canal y de verdad no por eso yo hice un video sobre ellos, yo ahí estudié, estudió mi hermano seis meses. Y en seis meses logró hablar muy bien el idioma. Ya, bueno, ya está el solito dándole. Y de verdad yo lo recomiendo porque yo fui testigo, tanto en lo personal como por mi hermano, de eso. Y creo y está muy bien el precio en relación con otros cursos. Es muy bueno. También está el Sprachenzentrum Centrum, que yo también estudio ahí inglés. Y muy bueno. Los dos son los que yo recomiendo: Sprachenzentrum Centrum y Deutsche Academy. Eh, ¿Qué tal es.? Eh, no. ¿Qué tantos días antes de expirar la visa debo renovarla? ¿Tienes para renovarla como máximo tres meses antes de que se te expire? Eh, yo te recomiendo que la hagas un mes, un mes antes, porque tres meses es muchísimo. Yo lo hice una vez y me regañó la señora el magistrado. Me dijo que es mucho tiempo y se lo podían perder mis documentos. Ellos no te pueden dar una nueva visa hasta que se te vence la actual es claro no te pueden citar ni dar resolución de tu situación hasta que se te vence se tiene que estar tres meses con tus documentos ahí parados y la chica me dijo se me puede perder se me puede perder no lo hagas así se les recomiendo un mes antes los austriacos son de mente fría o buen humor eh, es que depende por ejemplo yo conozco ahorita estoy mucho con una chica austríaca y ella es la más activa del grupo eh, y tiene más edad que todos los del grupo o sea y mis vecinos actualmente son unos viejitos y en el apartamento anterior eran unos viejitos y nos invitaban a su casa a tomar, a comer y era como que yo decía, wow, o sea, y yo me quería ir a dormir ya en un cierto punto cansada y ellos, no, vamos, vamos y coman y tal y, y yo creo que depende mucho en sí, eh, sí que es otra cultura totalmente diferente, a lo mejor para lo que a ti te da chiste a lo mejor a ellos no y viceversa, lo que a ti te gusta a ellos no, pero es otra cultura, es otra cultura y la idea, si se quieren quedar a vivir acá, tienen que adaptarse y buscarle la tostada, la cosa, el, ¿cómo es? el queso a la tostada, porque sí que eh, si no les puede afectar mucho, entonces es importante que se adapten, como lo lograste. Eh, hay muchas formas de lograrla. Eh, yo la logré por vivir más de 6 años en Austria y haber ganado más de... Hay, hay montos que varían, pero son como 38.000 euros en los últimos 3 años, bla, bla. Eh, esa es una forma, y otra forma como estudiante, que es como a los 10 años para recibir la vi, residencia permanente. Hay muchas formas, eh, también con, si eres pareja de un austriaco o europeo, viviendo en Austria. Eh, pero bueno, así yo la logré, por esa causal y todavía no me la han dado ya me la probaron y no me han dado mi pasaporte pero bueno, no importa ah ¿cuál es el mejor operador de, de teléfono? yo tengo Drive eh, pero eh, hay muchísimos o sea, en realidad yo sí recomiendo Drive porque es el que yo tengo eh, y tengo también un plan de Drive que me permite hacer llamadas internacionales y eso, entonces en comparación con por lo menos mi novio tiene creo que es o algo así no es igual, pero yo creo que o sea depende del plan que escojas eh, y los precios varían depende del plan y todo entonces creo que en realidad aquí todo eso funciona muy bien eh, así que por eso no se preocupen que aquí van a encontrar hasta en el supermercado chips que pueden comprar para meter a su celular y por 10 euros al mes tienen no sé cuántos gigas y todo bien o sea que hay para tarifas para todos los públicos así que no se preocupen a ver si sí. Ya estas son las preguntas que me hicieron eh, para este video chicos, espero que en algo hayan podido aprender, recuerden que eh, si requieren asesoría personalizada sobre su trámite, eh, estoy trabajando en un bufete de Abogado, nos pueden contactar a j.salazar.ambalclama.com, se lo voy a escribir por aquí, no se preocupen, eh, y me pueden enviar un email de que quieran asesoría personalizada profesional, esto es un servicio que ofrecemos en el bufete de Abogado, así que bueno, si quieren también alguna consulta en específico, también me pueden escribir por mis redes sociales y unirse al grupo de Facebook. Tenemos un grupo de Facebook. Uh, de, ya temos, somos más de mil y pico. Eh, métanse al grupo de Facebook porque por ahí también pueden hacer preguntas. Así que bueno, nos vemos por las redes sociales chicos, que estén muy bien y sigan adelante con sus sueños. Nos vemos. Chao.